Constitución Política de la República de Nicaragua Título 2 sobre el Estado, capítulo único Artículo 8 El pueblo de Nicaragua es de naturaleza multiétnica y parte integrante de la nación centroamericana.